...pues vemos el recorrido de mi intuición durante 15 años... ...que ha sido la manera que he tenido de seleccionar estas imágenes. Estamos haciendo la retrospectiva de la esquimal en el Hotel Mim... ...y este evento está organizado por, por Man Volant. Primera exposición grande que hace mi hija. Una fotógrafa tan conocida en la isla... persona Trabajo muy duro de ella, de seleccionar imagínate 15 años de trabajo. Si cada noche en un club echas 300 fotos por 15 años de todas las noches, no sé ni cómo se ha podido enfrentar a eso. Para el elegir 15 años de fotos, lo que hice fue sentarme en casa, ponerme una copita y y cerrar los ojos y empezar a ver qué fotos me venían a... ...a la cabeza y se me conectaban con el corazón... ...y eso fue la selección de fotos que, que hice... La ...conceptualización ha sido difícil... ...pero el arte ha sido por Estela... ...que ha sido la que ha montado toda esta movida... ...que sea más que poner fotos en las paredes... ...sino que sea más emocional... ...y poder expresar de otra manera... ...concepto de puertas... Es ...que entramos con una puerta y salimos... ...y al final acaba con otra mirando por la mirilla... ...y viendo lo que es su futuro... ...y lo que, a lo que se quiere dedicar ella en el futuro... ...o las miras que ella tiene a la hora de poderse desarrollar profesionalmente. La obra de Isa en sí era increíble, pero Estela lo ha llevado también a otro nivel con la conceptualización y ha quedado una, una maravilla y el emplazo es increíble. Estamos muy contentos de acoger esta exposición de la Esquimal, que recoge un poco la historia de Ibiza de los últimos años. Está muy bien pensada, está como puesta con rincones. y Algunas de las fotos he estado en ese momento, porque íbamos a las aperturas y a los cierres de las discotecas en la temporada de verano, era la sección de la noche de la última hora, y entonces eso no nos lo podíamos perder. Entonces para mí tiene recuerdos entrañables, para mí la es pues entrañable. La, la foto que hay abajo que tiene música. un experimento que es la primera vez que se hace en España, es una sinergia artística que tiene con un científico que había desarrollado una tecnología que era para las personas invidentes, transforma las imágenes en música. Y es la primera vez que tengo la oportunidad como de coger todo mi trabajo y mirarlo desde un punto de vista personal. Entonces, Agradezco mucho a Mambolán por haber confiado en mí y al mi hotel, que quiere, quiere empezar como una especie de colaboración con artistas vicencos y yo soy la primera, entonces estoy muy agradecida por todo esto que hemos podido montar. Oh my gosh, las let's go Con cuatro palabras. Profesional. Fogosa. Creativa. Honest. Valiente. Intensa. Escorpio. Muy apasionada por lo que haces. Creative. Intuitiva. Amor. ¿Dónde estamos? En el mi hotel. ¿Y qué está pasando? Una exposición. ¿De quién? Mía. <ríe>